Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo andáis queridos? Bueno, hoy tenemos aquí el Common Test Nando-Capo-NA. Bueno, esta es mi cuenta de Common Test y básicamente lo que les traigo es la posibilidad de que conozcan cuántos puntos de vida tiene su tanque favorito o tienen sus tanques favoritos, porque va a haber un cambio con respecto a esto chicos y tiene que ver con que van a cambiar los puntos de vida de los tanques chicuelos. así que, bueno, más que nada para que me dejen en los comentarios qué tanque quieren saber cuánta vida tendrá y yo se los estaré respondiendo, por ejemplo, a ver, el Cromwell que hoy en día lo tengo en mi garaje porque es un gran tanque hoy en día tiene 750 puntos de vida y al tener 750 puntos de vida eh... hoy en día tendría unos 800 no le sumaría tanto, o sea, no sería una gran diferencia. Pero es una pequeña diferencia al fin y al cabo. Por ejemplo, a ver, eh, el Excelsior de Tier 5. Eh, bien que hoy en día tiene unos 670 puntos de vida. Me dice aquí mi asesor. Eh, tiene 670 puntos de vida. Va a pasar a tener unos 880, chicos. En este caso es un montonazo. Es un montón este Excelsior. Eh, es mucha la diferencia. De 6.70 a 880. Es un montonazo. La verdad que re bien en ese sentido. Buenísimo. A ver. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que estos cambios van a ser para tanques de tier, de tier 6 para abajo, ¿bien? Eh, entonces, en ese sentido, hay que tener mucho hojaldre porque tal vez pensás que puede ser para otro tanque de nivel más alto. Y no va a ser así. Bueno, a ver, China, Tipe64, que lo usamos mucho para las escaramuzas de tier 6 y demás. Tipe 64, hoy en día tiene unos 580 puntos de vida, va a pasar a tener unos 650 puntos de vida De 580 a 650 Bueno, no está no está nada mal, no es despreciable para nada la oferta, podríamos decir A ver, ¿qué más? A ver, estoy diciendo así tanquecitos más Los más reconocidos que alguno puede llegar a tener en su garaje y que quiere llegar a saber más o menos a ver, el Tiger 131, hoy en día tiene 950 puntos de vida y pasará a tener 1060 puntos de vida. El BK-3001P, a ver, me metí en un embrollo. El BK-3001P, primero, va a pasar a ser un tanque pesado, bien. Va a tener más munición, va a, pasar, va a dejar de ser un tanque medio, va a pasar a ser un tanque pesado. Punto dos, va a pasar a tener eh, una velocidad máxima de 60 km por hora A tener una velocidad de 45 km por hour, per hour. Eh, Así que ojalde con eso chiquis Ojalde para los que tienen el BK3001P Y que lo usan eh, mucho para escaramuzas algunos Así que cuidado con eso Y como dijimos, BK3001P de Pablo Tiene unos... 650 puntos de vida hoy en día y va a pasar a tener unos 1100 chicos va a estar más que muy bien más que estar muy muy muy pero muy bien o sea vos que tenés hoy en día tu BK eh, tu BK va a dejar de ser tu BK porque va a pasar a ser un tanque pesado y va a pasar a tener 650 eh, 50, dijimos 650 a tener unos 1100 o sea básicamente casi por esto, por este chiquitito, va a pasar a tener casi el doble de vida. Es un montón. Es un montón. A ver, la sucia ni, mi querida sucia ni. Estoy diciendo todo tanques premium casi, ¿no? Pero bueno, es lo que tengo. A ver, la sucia ni. <coughs> va a pasar a tener 780 puntos de vida. Hoy tenemos 700 puntos de vida. Bueno, tampoco es tan grande el incremento, ¿no? En ese sentido un poquito mira el Panzer 4H el que tiene que usan todos con ese cañón derp con ese cañón súper gordo que viene y te pone un bombazo y te vuela de un tiro a ver acá está el Panzer 4H Panzer 4 modelo H que es este tiene hoy en día 440 puntos de vida y va a pasar a tener unos eh, a ver Vamos a meterlo top power. 630 puntos de vida, chicos. Chicuelos. 630. De 440 a 630 puntos de vida. Yo más que nada este video lo estoy haciendo porque muchos de ustedes, uno, o no tienen ganas, o no se les canta, o no se les ocurre, o no quieren, o no pueden, o no saben eh, descargarse el Common test porque apenas tienen lugar para el juego. Apenas los gráficos le dan para el juego en sí. Bueno, entonces aquí está el nando de la gente para... Tratar de, de, de, de darles una pequeña orientación, orientaciones. Y entre todos los comentarios que me dejen, van a tirarme tanques, tanques, y tanques, y tanques. Entonces yo les responderé cada uno con qué vida tendrá su tanque. O sea, traten de dejarme toda la lista que quieren. Y si pueden revisar que no esté 820, 800 800.000 veces... Eh, ¿Cómo se dice? Duplicado el nombre del tanque que quieren saber. Sería un golazo. A ver, algún tanquecillo más que les quiero dejar por aquí. Eh, a ver, alguno más eh, que se juegue. A ver, el OI, que algunos lo, lo utilizan. El OI de tier 5 y el OI de tier 6. A ver, vamos a ver. OI de tier 5. Eh. ¿What the fuck? No está. Bueno, lo lamento, chicos. Se lo quise decir, pero no está. En Japan. Japan. OI. Tanki, Tanki Tank Heavy Tier 6. El OID de Tier 6 hoy en día, bueno, ustedes lo deben saber porque lo tienen, que lo tenga, por lo menos tiene 950 puntos de vida. Y va a pasar a tener unos 1060, chicos. De 950 a 1060. Eh, son unos 110 puntos más eh, de vida. Bueno, no está, no está nada mal. El Skoda, a ver, la, la, la rama de los, de los checos, para aquellos que les gustan los checos. El Skoda T-24. A ver, Skoda T24, le ponemos todo Powerful. Eh, 590 puntos de vida y hoy en día tiene 420. El Skoda T24 tiene, sí exactamente, tiene 420 hoy en día y pasará a tener unos 500, eh, lo que dije recién, ya me olvidé. A ver, el Skoda T25, el de Tier 6, para aquellos que lo usan en Scaramusa. El Skoda T25 Tiene hoy en día 690 puntos Que está dentro de lo promedio, de lo normal eh, Y va a pasar a tener Unos 820 Chicos, wow Va a estar bastante, bastante bien esto A ver, algún que otro Tanquecillo más ¿Qué más podemos decir? A ver, el Elk Beast, Que algunos lo usan, el ligero de tier 5 El Beast Tiene hoy en día 320 Pobres puntos De vida 300 puntos de vida. A ver. El Elk Beast. ¿Dónde estás? Aquí. Uh, sí, 320. Re poquito. Bueno, es un ligero, ¿no? No, no. ¡Buah! Mirá, chaval, lo que tendrá. Bueno, esto le pongo el pedo, pero... Se lo pongo porque me gusta que esté completo el tanque. Es un toque. Eh, y pasar de tener 320 puntos de vida a tener unos 490 puntos de vida. Chicos, re bien, re bien. Va a estar... Va a quedar... Genial ese tanque. Así que bueno, amiguitos, eh, aquellos que quieran saber qué tanque más eh, cambiará su vida y sus características y demás, pregúntenme en, en los comentarios que están abajo, en la caja de comentarios, en, le, en la caja de, de, sí, sí, de comentarios, podríamos decirlo así. Y yo les voy a estar respondiendo cuáles son esos cambios que va a estar sufriendo su vehículo. Voy a responder todos y si veo que hay, por ejemplo, 80 mensajes preguntando por, no sé, yo qué sé, el 85M, eh, bueno, directamente respondo uno o fijo los mensajes para que directamente lo puedan ver ahí exclusivamente. Ahí va, perfecto. Hice un pequeño cortecillo. Eh, así que, bueno amigos, si, como les dije recién, espero que hayan disfrutado este video. Hay un montón de tanques más por saber, así que pregúntenmelos, eh, vayan preguntándome en los comentarios. Está el 244 de tier 6. Fíjense que va a estar todo... Tier 6, tier 5, tier 4. ¿El cabello es cuánto tiene? 960 puntos de vida. ¿Y hoy en día cuánto tiene? Que no recuerdo. Creo que tenía lo mismo. No me acuerdo, la verdad. Les soy eh, totalmente sincero que no recuerdo bien. A ver, es muy difícil acordarse de todo. Ah, no, mira, 810. 810 puntos de vida tiene hoy en día, podríamos decirlo así. Y va a pasar a tener unos 960. Uh -huh. Bien, bien, bien, bien, bien, interesante, interesante, la verdad que bastante interesante en ese sentido Bastante interesante Bueno amigos, eh, básicamente eso, vayan preguntándome porque hay de tier 6 para abajo 5, 4, 3, 2, 1, 0, incluso también el tier 0 También van a estar siendo modificados en sus puntos de vida, chicuelos eh, Otra cosa que les quería decir es Recuerden que hoy 19 horas, hoy viernes vamos a estar con el señor John John Con el señor John que voy a estar dejando aquí abajo en la descripción su canal de Twitch Porque él es streamer, es un pro, es un profesional del WOT, podríamos decir Bueno casi, yo lo podría definir como, prof, como un pro del WOT, pero un pro real Porque tiene un Winocho eh, super morado, es un super unicum Con unos 3300 y pico encima de, de Winocho, con unos mil y pico de puntuación o algo así, eh, na, es un crack total, así que no se lo pierdan porque hoy vamos a estar sorteando eh, cosas, vamos a estar regalando cosas y vamos a estar con el señor John John y vamos a hacer ahí una salita de entrenamiento y si nos matan se podrán llevar algo como lo hacemos habitualmente. Bueno, amigos, cuídense y los espero hoy a las 19 horas. Seguramente estaremos en directo yo por mi canal y calculo que él en su channel también, supongo. Eso no lo sé, pero que vamos a estar acá seguro en Nando Capo Gaming. ¿Hace cuánto que no escucha Nando Capo Gaming? Como que el gaming ya desapareció. Pero bueno, amigos, eso. Les mando un beso enorme, cuídense y nos vemos hoy a las 19 horas con sorteos y grandes premios y grandes concursos. Hasta hoy. Chau, chau.